mientras era trasladada en las afueras del hospital san vicente de paul maría julia de la cruz quien recibió 14 puñaladas ocasionadas según la víctima por el nombrado roberto quisley mejor conocido como rigo vecino de la víctima en medio de una riña en el sector santa ana esta pidió se aplique la justicia contra su agresor yo estaba para que mi niña no se entrara el problema y estaba peleando con el eh, colmadero y ese se volteó y me dijo que si yo hubiese sido un hombre y se me fue encima con el, con el cuchillo a mi casa entró y le cayó atrás a mi niña. Yo lo que quiero que lo agarren, ese se llama Rigoberto Kinsley. Kinsley. Rigoberto Kinsley. Es una persona violenta eh. sí, sí. Me dicen que ha atentado. Sí. Ah, tú la vas. ha atentado contra la vida de otra persona también, ¿verdad? Sí. Claro que sí. A consecuencia del hecho, la policía activa la búsqueda de Roberto Quisley, quien se encuentra prófugo. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.